Lo que nos fascina ahorita es el uso de los datos que con, se contiene adentro del sistema de salud para revelar, no el desempeño a nivel de todo el sistema, pero el, el desempeño a nivel de cada unidad adentro del, del sistema. Porque lo que hemos visto es que en cada, casi cualquier sistema de salud, adentro del mero sistema, no necesariamente en otro sistema, Existen clínicas o unidades que están haciendo uh, servicios de preventivos o de curativos que tienen excelente desempeño y otros que tienen mucho peor desempeño. Y lo que se puede aprender de esta heterogeneidad de, de desempeño es cómo aprovechar de las mejores prácticas en las mejores para ayudar a las que tienen peor desempeño. Hemos visto esto con VIH, uh, con diabetes, con at atención prenatal, con cobertura de vacunas. Lo que hemos visto es que si usted nada más se queda en la examinación de los promedios, este, esta información no está al nivel necesario para los gerentes que tienen la capacidad de cambiar sus prácticas para mejorar el desempeño. Y eso es la parte fascinante del uso de los datos que ya existen en los sistemas para la mejora del, del desempeño. Bueno, le voy a decir una respuesta que tiene que ver con una experiencia reciente que no es de América Latina, pero es muy relevante. Y viene del PEPFAR, es el programa más grande que tiene los Estados Unidos de asistencia para el desarrollo, en salud en particular, y es sobre SIDA en África. Y lo que PEPFAR encontró recientemente en Kenia es que ya finalmente tuvieron los datos de todas las clínicas que están atendiendo a las mujeres embarazadas para detectar a la mujer infectada con VIH y para prevenir la transmisión a su bebé. Y lo que encontraron es que a pesar de que la gente piensa que SIDA es algo que afecta mucho todo Kenia, la mitad de las clínicas no encontraron ni una mujer infectada. Entonces, lo que estaban haciendo antes en el sistema era distribuir los recursos a todas las clínicas para que todas las clínicas tenían la capacidad para detectar mujeres embarazadas y tratarlas. Pero si la mitad de las clínicas no detectaron ni una mujer y 80% de las mujeres estaban en 28% de las clínicas, implica que una reasignación de los recursos que se concentra en donde están las mujeres infectadas puede mejorar mucho el desempeño porque lo, te, lo que tenían era una situación en donde había demasiados recursos sin mujeres y en donde estaban las mujeres no había los recursos necesarios para atenderlas. Lo mismo pasa en cualquier sistema de salud cuando no hay, por ejemplo, uh, un reconocimiento de, del hecho de que diabetes no es constante en todas las clínicas o cualquier otro problema de salud que al nivel de los, de la, los promedios no se revela y revelando la, la, los detalles a nivel de la clínica, ha permitido una reasignación. Y a mí me, lo que más me gusta es cuando se encuentra en los datos algo que nadie esperaba. Yo en particular he trabajado SIDA muchos años, no, he, no esperaba la posibilidad de que 50% de las clínicas en Kenia podían no estar encontrando mujeres. Bueno, estamos en un punto de la historia muy interesante, porque hace 10 años no teníamos datos y no, no teníamos cómo usar los datos que teníamos en distintas partes, al día de hoy, cada sistema de salud tiene mucha información, hasta demasiada información comparándolo con la capacidad analítica. Entonces, podemos pensar, tenemos sistemas de, de información sobre el desempeño clínico, cómo están los pacientes, cómo están los resultados, si está controlada la, la, la diabetes, cómo está la glucosa, cuáles son los resultados del laboratorio. Pero ya ahorita podemos relacionar estas bases de datos con otras bases de datos adentro del mismo sistema. Por ejemplo, en caso de diabetes, lo que viene del, del expediente con lo que viene de los laboratorios. Lo que viene del expediente con lo que viene de los sistemas de abasto de insumos, por ejemplo, las pruebas de hemoglobina glicosilada o de glucosa. O de los expedientes con los sistemas de, de información sobre recursos humanos, sobre qué tipo de, de personal tiene la clínica, qué tipo de formación han tenido. ¿Cuál es la última vez que han tenido una actualización sobre tema en particular? Una vez que estamos relacionando esos bases de datos, tenemos información mucho más rica sobre por qué el desempeño es diferente de una clínica a otra. Y la otra cosa que para mí yo veo como una enorme oportunidad para los sistemas de salud es la retroalimentación a la clínica de cómo está su desempeño en cualquier de los temas en comparación con las otras clínicas o las otras unidades que están haciendo este mismo servicio. Y ya que tenemos información a ese nivel, cada clínica quiere saber. Quiere saber si está mejor o peor de las otras clínicas. Cada gerente quiere saber por qué no estamos teniendo el mismo resultado con, con, en comparación a los demás. ¿Y qué podemos hacer? ¿Aprender de los mejores o Arreglar los problemas estructurales, como el abasto de, de diagnósticos, que están um, causando problemas para nosotros y nos están um, bloqueando de la posibilidad de, de lograr los, los mejores resultados. Y esas son dos áreas que me parece que son ya al alcance de los sistemas de salud y, y muy motivador